Ingresamos en el segundo bloque, ya listos para recibir a nuestras primeras invitadas del programa de hoy. Con un fuerte aplauso, las saludamos a la doctora María Aguilar, abogada, y además nos acompaña Violeta Marchesi, veterinaria. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto que nos acompañen. Del otro lado, en un ratito vamos a salir al jardín, porque también está con nosotros a Yelen Carranza, que es adiestradora canina. Luque se ha ido para allá, porque nos ha traído uno, uno de los perritos justamente con los que ella trabaja. Y en este momento vamos a hablar de esta ley que anda entrado en vigencia a partir de, de hace unos meses aquí en la provincia de Mendoza, que se llama Entramos Juntos, que contempla que las, las personas con diferentes discapacidades puedan estar en todo momento acompañados por sus, por sus mascotas ¿no? tan necesarias para ellos. Bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo se ha empezado a implementar aquí en la provincia de Mendoza ya los diferentes locales comerciales? Eh, ¿Están enterados de la implementación de esta ley? No, hasta el momento eh, nosotros lo que buscamos es la difusión de la ley, Bien. porque uh -huh. es una ley que... Si bien ha sido dictada a nivel nacional desde el año 2013, todavía eh, no tiene como un amplio conocimiento a nivel social de qué trata, qué uh -huh. es lo que se puede hacer con respecto a los animales guía o de asistencia. Bien. Desde el año 2013 que se aprobó a nivel nacional, a nivel nacional. pero recién ahora acá en Mendoza la está empezando Mendoza, a implementar. claro, eh, una adhesión en el mes de agosto uh -huh. eh, a nivel provincial. ¿Pero por qué tardó tanto? Y en sí, realidad no hay, sí, no hay motivo... Es tiempo, no hay motivo específico. En realidad tiene que ver con cuestiones legislativas, uh -huh. pero no no hay un motivo específico. Eh, también no hay una amplia difusión de la actividad, uh -huh. ¿no? de lo que es un perro de asistencia, qué utilidades puede tener. Bien. Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos eh, con la campaña de Entramos Juntos no uh -huh. es que eh, incentivar a que a esta actividad se pueda realizar, porque bueno, uh -huh. es un derecho. Que la ley establece sí. que toda persona que tenga una capacidad diferente, que tenga un perro entrenado uh -huh. para, para esta actividad pueda eh, ingresar con, con, con su animal. Claro, no estamos hablando de mascotas en general. No. No es que todos los locales ahora van a tener que ser pet friendly, como se le llama y demás. No, no. Estamos hablando una, de casos puntuales y específicos. Tiene una función específica, sí. Uh -huh. Ahí la doctora o sea, nos puede explicar mejor la función del, del perrito, no que es un perrito que está entrenado. Para cumplir, para cumplir esa tarea, Para con esa tarea específicamente. Bueno, eh, generalmente se utilizan eh, caninos. Uh -huh. eh, por el momento, porque hay uh -huh. gente que también este, prefiere eh, felinos, pero no uh -huh. está todavía Es muy común. Eso. No. Bien. Eh, pero para que puedan ser este, considerados animales asistentes, este tienen que pasar eh, primero por distintos, distintos exámenes previos, digamos, aptitudes. Eh, claro. Exámenes de aptitud Se tienen que graduar. Sí, de sí, alguna sí, manera, ¿no? Sí, no es como cuando las personas quieren ingresar a un trabajo, bueno, ellos sí, también. El psicofísico. Exacto, ah, ¿no? el psicofísico. Esa es la palabra. Ajá. ¿Por qué? Porque. Eh, eh, sabemos, bueno, no sabe todo el mundo, pero eh, los animales transmiten muchas enfermedades al ser humano. Ajá. Entonces es muy importante eh, que pasen primero por este examen psicofísico, uh -huh. en donde primeramente se hace un, el, el, el, el psicológico, digamos, que lo hace una veterinaria eh, dedicada a etología, que es el comportamiento uh -huh. animal. Y si el animal eh, pasa esa parte, que no sea agresivo, uh -huh, que no claro. tenga ningún problema de... de, de para sociabilizar este, más que nada. Claro, no, exactamente. No. Eh, y después de la parte física, que es la parte física, que es lo que vemos, hacerle eh, primeramente eh, un eh, chequeo completo, uh -huh. eh, análisis de sangre, bioquímica acérica, que para ver que, que todos sus órganos funcionen bien, uh -huh. que estén bien sus articulaciones, y una parte, pero súper importante, es que no tenga ninguna enfermedad eh, transmisible al hombre que se llama enfermedades zoonóticas. Claro. ¿m? Como son leishmaniasis, leptospirosis, uh -huh. eh, bueno, la rabia, para eso tienen uh -huh. que tener su plan de vacunación completo. Por supuesto. Eh, que eso se comienza de cachorrito. Uh -huh. Y eh, una vez esté terminado eso, eh, su plan de vacunación, eso tiene que ser anual. Bien. Y bueno, cuando se hacen estos análisis eh, sanguíneos, se aprovecha para hacer los test de diferentes enfermedades zoonóticas, Bien. O sea, que son transmisibles. Y a partir de que el perro está apto. Allí se comienza con un entrenamiento para poder entrenamiento. acompañar a esa persona para, específica, ¿no? Totalmente. Que es lo que hace a encarranza Carranza. Para entrenar, justamente. Sí. Por ahí estamos muy acostumbrados a pensar en, en personas con discapacidad visual cuando hablamos de perros con compañía. No. Pero imagino que quizás no, ese, hay sí, otras discapacidades sí, muchas, que requieren, sí, muchas, ¿no? Los discapacidades sí, sí. que pueden acompañar. ¿Como de... cuáles, por ejemplo? No, cualquier persona que tenga una capacidad diferente. Uh -huh. Por ejemplo, estamos hablando de personas que tienen movilidad reducida, uh -huh. que están en sillas de ruedas, uh -huh. eh, también uh -huh. en el autismo, eh, bueno, eh, hay muchas eh, cuestiones en las cuales también es apoyo emocional, que sin claro. llegar a ser uh -huh. una discapacidad, también eh, se utiliza, también por ejemplo, en, en Europa es muy, en muy utilizado, está autorizado. El tema de que los animales puedan ingresar eh, con la persona cuando tiene eh, miedo a volar, o sea, esas, claro. esas fobias. Uh -huh. que Claro, le, no que estamos le... hablando de una discapacidad en la que se necesita quizás como guía al perro, uh -huh. sino como sino ese es apoyo, ¿no? De, ese, es, es en, las dos, puestos, es en uh -huh. las dos partes, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, y dos. esto me imagino que surgió a partir de la problemática de que quizás muchos locales, imagino gastronómicos sobre todo, venía la persona sí. con su mascota de compañía. Sí, sí, sí. Lo y no que, le permitían el inglés. ¿no? Lo que se busca, que es bueno, lo que vamos a... De paso los invitamos, el 22 vamos a hacer una una charla como uh -huh. un poco más informativa de, de todo lo que implica esta ley en Café Posible, uh -huh. en Calle Rivadavia, en Centro, así que bueno... Eh, es el café inclusivo por excelencia. Inclusivo, bueno, que claro. ahí Juan Manuel nos ha abierto el espacio y nos está acompañando. Eh, la idea es poder eh, hablar un poco más de, de, qué, de qué nos permite ¿Sí? hacer esta ley, no, porque obviamente la, la idea es que estos, estos animales que están previamente entrenados con toda ¿Sí? su certificación y demás puedan ingresar a, a los lugares habilitados que... De paso, hay que decirlo, es cualquier lugar en donde la persona que lleve el animal vaya. Uh -huh. Si quiere ir a hacer un trámite, a una oficina pública... Y si debe quiere... contar con un certificado. Un certificado que se lo... Que avale que prensa. esa mascota es de compañía. Claro, que, que, que está específicamente como acompañante Excelente. de la persona usuaria. ¿Y cómo se entrena a un perro para ser una mascota de compañía? Se lo vamos a preguntar a Yelén Carranza, que ya está junto a nuestro compañero Lucas Castro y que ha traído un precioso perrito que ya nos acompaña y viste Lucky que por lo general vemos que son labradores, ¿será una raza es? con mayor predisposición para ocupar este rol? Todo eso se lo vamos a preguntar a Yelena, le la bienvenida bueno. y a Joy, mirá lo que es Joy, mi nuevo amigo Muy lindo Joy. Ana, yo, Hola, no, no, es, es un amor Hemos jugado mucho, Te hemos amor. visto cómo le rascaba la pancita Ay, sí, no, no, ay mirá cómo ay, le da hola. beso entró Hola Joy no, ay, Es no. divino Ayelén, ah, bueno, me gustaría que nos cuentes, primero, ¿cómo es el proceso que ahí Clari nos preguntaba desde el piso de entrenamiento de un perro de compañía? ¿Qué tiempo lleva? ¿Cómo es? Un proceso lleva dos años, ¿sí? eh, el animal es evaluado desde que nace eh, y es monitoreado Ay, es durante, durante ese, esos dos años de vida, ¿sí? Hay cuatro procesos que son importantes cumplirlos, que es, eh, eh, digamos, la, la selección, la socialización la educación y el entrenamiento del perro de asistencia. Bien, ¿y cualquier raza se adapta? ¿Tienen que ser razas puntuales? Eh, se trabajan dos razas eh, que son las que están... Eh, las más que se han ha puesto a prueba, uh -huh. que son los labradores y los golden. Ajá, okay, ok. ¿Y todos los perros necesitan conocer ya a la persona que van a acompañar o pueden empezar previamente este proceso destinados a acompañar a alguien en el futuro? Normalmente el proceso se hace por eh, el adiestrador, uh -huh. ¿sí? los entrenadores y todo el equipo interdisciplinario y luego se hace el acoplamiento con el usuario o con la familia. Del claro, claro, es fundamental que lo conozcan porque van a ser como una dualidad una misma persona. el animal, ser van a ser, la, animal, amigos, van a ser eh, compañeros y, y 24 horas. Sin duda, es muy importante. Y contame cómo es ese proceso. Me decías, este proceso de dos años, ¿no es cierto? Pero, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo comenzás a entrenar al animal? Eh, a los seis meses de vida, más o menos, eh, se va haciendo lo que es la obediencia, ¿sí? uh -huh. la educación. Y luego de ahí, cuando ya está socializado, habituado y educado, se empieza el entrenamiento. Bien. ¿Tienen alguna edad puntual para comenzar o tiene que ser, comenzar sí, de cachorro? Es, se va evaluando con los profesionales, etólogos. Eh, veterinarios, eso el equipo interdisciplinario y nosotros los entrenadores, bueno, lo vamos evaluando, depende del ejemplar. Uh -huh. Es importante generar conciencia y que la gente sepa lo fundamental que son los animales de compañía para muchas personas. Totalmente, totalmente. Eh, la mejoran mejorar el ánimo. Uh -huh. eh... Disminuyen el estrés, no solo en los perros de asistencia, sino en la parte emocional, sí, de las personas. Sin duda, sin duda. Les da confianza también para seguridad. poder movilizarse, ser independientes. Totalmente, y seguridad e independencia. Total. Claro, y recién me mostraba, no sé si lo alcanzaron a ver, se sienta, da la patita. ¿podemos hacer algo de eso? Sí, Mira, a ver si nos sale. Vamos, arriba, vení, Joy. mira Mira, Joy. Sentado. Mira. A ver. Vení. Vení, Joy. Vení gordo. Vení, sentado. Ay, no, Siento. no, no me mata. Yo que me cinco. Vamos. Vamos gordo. Vale, yo hay que es tu momento de fama. Vamos, vamos. <risa> Ay, claro, que hay Pánico mucho estímulo, Clary. O sea, sí, y sí, me imagino, tiene... Hay mucha gente... Que está Recién está oliendo los árboles. Pero se porta re bien. No, es divino. Todo. No sabes lo que es. Arrigo, tiene Arrigo? un Es chiquito. ¿Qué tiempo tiene? Un año. Un año un tiene. Año. Un año es chiquito. Ay, yo, dole, ver, yo. Vamos, yo Arriba. <risa> Sentado, mirá Sentado. ¿Y estos perros que ya están destinados a ser de compañía, les ¿pueden estar con cualquier tipo de perro, de cualquier tipo de eh, estímulo o necesitan estar siempre acompañando a su dueño? No, ellos tienen eh, su tiempo de trabajo, uh -huh. que es, son pocas horas al día y tienen sus ratos de ocio. Ah, ¿sí? ok. O sea, no es 24 horas, sino que es tiempo específico uh -huh. para claro, estar activos. Claro, claro. Es cuando uh -huh. el usuario lo requiere y lo necesita, pero no. también es, es un perro, es una mascota y, bueno, también tiene su... Se quiere ir también. <ríe> <ríe> <ríe> caer, Vení, los Joy. Pobres. Es que Mira, claro, tiene mucho sentado. estímulo acá. Mirá, sentado. Ahí está, sentado. Luki, ¿le puedes Dime, preguntar tú, si Joy ¿sí? está en entrenamiento actualmente o si ya es mascota de compañía de alguien? Es el perro familiar. Contanos, él está entrenado, es perro de compañía de alguien puntual. Eh, él es nuestra mascota, uh -huh, ¿sí? Pero uh -huh. tiene, no es un perro de asistencia, pero hace las tiene las habilidades de que Bien. de lo que es un perro de asistencia. Claro. Uh -huh. Y en poco tiempo ya ha aprendido bastante, me imagino, porque si tiene un año sí, recibe sí, una estimulación pero temprana. Es que es un entrenamiento diario es. Claro. Ok, ¿cuántas horas más o menos diarias se requieren? Sí, en realidad son eh, un rato a la mañana, otro a la siesta, otro a la noche. Claro. Y bueno, es depende, depende de la, la predisposición también. Claro, que tenga de, de ganas de trabajar. Seguro. ¿no? A Yelen, Joy, ha sido un placer conocerlos. Joy, <risa> bueno, él, él está en la <risa> suya. Le han inhibido ver, las mira, cámaras. Mira, Joy, choque los cinco. <risa> choque los cinco, Joy. Dale, <risa> que nos está dando la cámara. <risa> mira. Te están porchando, Joy, ahora. <risa> Mánico escénico. <Dale, risa> no, no, todo no. Todo Lucas, no, pagale, no quiere, pagale no quiere, si no querés que Claro, a ver. claro. Gratis, ¿no? No, mirá, es ignora, no, mirá para otro lado. No le gusta la fama, nos hemos dado cuenta. Mi gracias, ha sido ¿no? un placer. Pero es un precioso gracias. y se portó súper, súper bien. Bueno, chicas, ha sido un placer tenerlas acá con nosotros. Me gustaría que para cerrar brevemente, si nos pueden comentar, ¿cómo puede hacer una familia que necesita una mascota de compañía? Para empezar con este trámite, con esta gestión, ¿a quién tiene que recurrir, a qué ente para solicitar el certificado, para solicitar una mascota? ¿Cómo se hace? Eh, bueno, lo que nosotros tratamos en este momento es de, de incentivar de que esta actividad pueda, pueda ser, eh, digamos, de alguna manera apoyada por el Estado. Porque Bien. hoy por hoy solamente se puede hacer de forma privada claro, en lugares de entrenamiento que... Hoy por hoy en Mendoza no hay ningún lugar establecido, o uh -huh. sea, Yelén, eh, Trabaja es de manera la, particular. Es de claro. manera particular, sí, sí. y entonces, bueno, eh, hoy por hoy es absolutamente de forma privada, uh -huh. el entrenamiento del animal, Bien. Eh, con el seguimiento correspondiente, sanitario y demás. ¿Y uno tiene que ir a ese adiestrador con el perro? O sea, quiero que entreguen a este perro o el adiestrador... Me lo facilita no, de alguna primeramente manera Primeramente como... tienen que hacer Como te decía el examen psicofísico Y uh -huh. después de ahí Si se determina, los veterinarios determinamos Que está apto uh -huh. Entonces eh, pasan al entrenador sí. pero el puede el ser cualquier puede... tipo de perro quizás un perrito sí, de la calle, me imagino sí, Porque a mí sí. no me puede gusta ser Fomentar no, no, el totalmente. hecho de tener Poder, que comprar eso, una mascota, si ¿no? el animal está eh, apto Puede ser cualquier Puede raza. ser evaluado cualquier tipo Perfecto. de animal sí, sí. Y e, independientemente puede O aportarlo el usuario que ya traiga Un animal claro. excelente. O puede de, de alguna manera conseguir. Que su mascota uh -huh. quiera entrenarla claro, Entonces se puede. lo puede hacer uh -huh. excelente. Y reúne todas las condiciones Buenísimo. psicofísicas este, Avaladas por el veterinario entonces, este, puede ser entrenado tranquilamente. Muy bien. Y ahí ya después se llevará un registro, que eso en base a la ley. Claro. Uh -huh. eh, de perros adiestrados uh -huh. para asistentes... Muy bien, chicas, muchísimas gracias no, por acercarnos a esta no, no, información y ojalá se visibilice cada vez más para que las personas con diferentes discapacidades puedan estar tranquilos, ¿no? A la hora de salir a comer, salir a comprar, sí. ir a hacer cualquier tipo de trámite poder contar con la compañía de su mascota que es tan pero tan importante. Y darle también la oportunidad a la mascota de poder realizar este trabajo que es importante. Por supuesto. Porque además no solamente la mascota una mascota adquirida de la familia, sino que también puede ser un animalito eh, adoptado uh -huh. de Sin un nubes. refugio. Sí, sí, de que la es muy calle. importante. Y acá siempre fomentamos Una vez la que, la que uh -huh. Ya tiene todo su aval del veterinario, puede ser este adiestrado para esta Perfecto. función. Buenísimo, uh -huh. muchas gracias chicas, de un nada. placer. Gracias a ustedes. Es momento de ir a la cocina, Vito. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, acá ya tengo los fuegos encendidos, Clary, para empezar a hacer esta carne a la masa.